Señores, y nada más y nada menos que el Playboy. ¿Qué Playboy? El Playboy de Señora, la regaleza. Eso lo agregaste tú, Liz. Lo saboreaste a ese tipo. El Playboy es regales. Eso realeza. no lo dice la nota. Eso no lo dice la, la nota. Dice eso que lo se lo agregó. Que ella. El Playboy, que antes lo de eh, Antes de él. Ella, ella lo vio en la foto, el tipo. Lo no, saboreó. la nota no lo, lo dice. Me voy a callar ahora mismo. ¿Qué dice ahí? Ah, bueno. Ay, no, yo no know. veo qué dice. <ríe> ¿Qué dice ahí? <risa> lo, lo saboreaste, tipo. Señor, el tipo era un playboy antes de casarse con Mega, andaban por las calles de ah, Estados murió, Unidos. Murió. Antes ya. de casarse con Mega. O sea, ella no está bueno para ti. No, él sigue, él, él lo sigue estando, ah, okay, pero ya, ya está comprometido. Ya, ya. ya él no tiene el, el comportamiento que él tenía antes de casarse. Okay. ¿Cómo él la conoció a ella? Bueno. Fue en un estudio de grabación. No, no porque la, la tipa es ratatada, no es igual que ella, que eso de es, que la realeza... La Pero tipa es que, la que la él tatá. él no tenía el comportamiento de la realeza, él andaba bebiendo y andando como una gente común cuando la conoció a ella. Ah, porque eso no es más, eso no es nada, pues, compartí su vida, que ella estaba cansado del aburrimiento de la realeza, porque la, la realeza es muy aburrida. Bueno, pues vida. resulta que ahora el príncipe renuncia por amor. Por amor. Claro. Eh. Desbloqueámelo ahí. Él era un playboy desenfrenado que sentó cabeza. Ella, una relajada actriz californiana que debió adaptar su estilo cuando se convirtió en duquesa. Enrique y Meghan se mostraron desde su boda incómodos con las obligaciones impuestas a la familia real británica. Tras muchos meses de reflexión, los duques de Sussex anunciaron el miércoles su decisión de renunciar a sus funciones como miembros del primer rango de la Casa Real y buscar progresivamente su independencia económica. Gracias a su imagen de modernidad, desenfado y compromiso con causas sociales, la joven pareja logró desde su boda en el 2018 una enorme popularidad. Abrieron una cuenta de Instagram el 2 de abril y en menos de seis horas alcanzaron el millón de seguidores, batiendo un récord mundial. Pero en los últimos meses no habían dejado de expresar su incomodidad con el estricto estilo de vida impuesto a los miembros de la realeza británica, estructurados con lupa por una prensa sensacionalista, a menudo despiadada, con unos jóvenes que rompieron los moldes tradicionales. De juerguista a padres de familia. A ambos nos apasionó el querer cambiar las cosas para mejor, afirmó recientemente el príncipe, que antes de sentar cabeza era conocido como el miembro más disipado y problemático de la familia real. Muchos guardan todavía en la memoria la imagen del adolescente con aire perdido que caminaba junto a su hermano Guillermo siguiendo el férretro de su madre, la princesa Diana, por las calles de Londres en 1997. Cuando nació Enrique, el 15 de septiembre de 1984, era tercero en el orden sucesa, sucesorio, una posición que exigía un comportamiento ejemplar. Sin embargo, el energético Pelis Rojo confesó a los 17 años haber fumado cannabis y su afición por las fiestas regadas de alcohol lo convirtió en una de las personalidades favoritas de la prensa sensacionalistas. Los tabloides publicaron innumerables fotos del joven príncipe frecuentemente a la salida de bares y discotecas y en compañía de bellas jóvenes aristócratas o de la o de la que fue su novia en diferentes periodos, la simbambuense Chelsea Davy. En el 2005, bueno, estas son todas... Eh, bueno. La cosa que ha pasado. Pero sí. lo importante es que renunció. Siempre en la familia, sí. hay, hay en un, esa familia, siempre, siempre en la familia, hay uno que se, de, que se de loca porque está enamorado, un caco caliente, <risa> un caco caliente. Mira, esa familia tiene una prensa para ellos, ¿no? De la realeza, esa gente le caen atrás, no duermen. Y este muchacho parece que le gusta el meneo, a la calle. Como y, todo joven. Sí, pero pero ya esa familia, usted, sí, pertenece a una realeza que tiene que estar tranquilo, porque hay camarógrafo puesto para él a 24 horas, cualquier errorcito, cualquier eh, cosa, va a estar grabado, lo, lo va a estar persiguiendo, y parece que eso es lo que nos quiere. A esos muchachos pero hasta... podemos cambiar también. Hasta porque, hasta porque cargaran mal a su bebé, ya la prensa lo estaba acabando. Sí, porque eh, eso, imagínate, esa no, gente tienen... Siempre en la familia hay uno como que, que se... Oye, hasta, este tipo hasta fumaba y lleva. Pero eso no se queda ahí, <risa> señores. La princesa, la reina. Sí, porque la viñeta la, la aquí ya. La reina Isabel. Ella te borró la de reina WhatsApp. Isabel II. No nieto de la doña, la, Sí, está decepcionada por la decisión de Harry y Meghan de renunciar como miembros de la casa real. Fox? No, no, no, ella te la borró de WhatsApp. No, Meghan Fox. <risa> <risa> es, es, ese, ese, ese nunca ha sido bueno. ¿no? <risa> y <risa> no, Ese nunca doña, doña, ha sido bueno. La, Se dice que, que el palacio de Buckingham ha respondido con frialdad ante un anuncio que aparentemente la reina Isabel desconocía. La decisión de Megan y Harry de renunciar como miembros de la realeza. La discusión con el duque y la duquesa de Sunset se encuentran en un estado preliminar. Comprendemos su deseo de iniciar otro camino, pero son cuestiones complicadas que requieren tiempo para re para ser resueltas, fue el breve comunicado de la familia real en lo que se nota bastante tensión entre estas familias reales. Eh, ¿Tú, ¿Tú renunciarías, Néstor, a la realidad. ¿Por una mujer? Tranquilito ahí. <risa> <no, risa> ¿Por no, na mujer? Por nada. A ahora, ahora. ahora. Yo he génesis? estado con una doña y igual sí, sí. más de la doña me ha sido yo. <risa> hay y da, génesis. Hay uno, por qué no iba a renunciar. Llaman a la doña y le dicen, ¿Tú no ¿Y por qué fue que fulano renunció? Es que esa tipa no es buena. <risa> ¿Sí no, pero yo le voy a decir una cosa ahora. <risa> <tam> <risa> Tampoco. Si viene la doña, que Si viene con hambre, no de nada. <risa> Tampoco que me es una come comía. Sí, no, pero. ¿no? Lo pa, pa ella ella fue la manzana de la discordia. Ahí ya, okay. Para pa esa esa manzana. No, pues, la, a la doña usted claro. le puede hablar. Oígame. A esa doña usted le puede hablar de lo que sea, menos de esa mujer. Pero que esa doña le molesta todo. Se dice también que ella le, le hacía la vida imposible a la princesa Diana, Lady pero D. Pero son reales ¿sabes? Incluso se, se dice así. que ella tuvo que ver mucho en la muerte de Lady D. Ella. No, no, porque la muerte de Lady fue un accidente. Bueno, pero los accidentes sí, se, se provocan. mucho. La, la princesa Diana. Pero los accidentes se provocan. La madre del descarriado de, de, de, de, de que se decarrió. La princesa Diana. Pero que, es que el otro también... Ustedes, hablan, acuerdo, de, ustedes hablan de este, pero el otro también... El, el, otro el mayor... Tranquilo. No, no, porque el otro... Pero es... también se casó con una plebeya. Sí, una persona pero que, que el, no el otro... La el otro es como más, más, más tímido, ese eh, es pariguayo la familia. Sí, este el tío. otro, ¿no? Se eh, dice este que es, este es pariguayo, pero... Este son, se va tiene, a decular. Tiene hijos <ríe> en tigre. cantidad, esa gente parece que no ve en televisión. No, pero que tú no... Ah, mira, tienen hijos lo, los pobres de aquí, cinco y seis. Esa gente que no le hace, pero que ni se imaginan pasar el trabajo. ¿Eh? ¿Cómo no van a tener hijos? Porque si es pasa tiempo de ellos, preñar y parir. <ríe> claro porque tienen todo esa gente tienen todo todo puso reales y fulano viene para acá en navidad no. <risa> ese muchacho de carrió por esa loca <risa> no es una loca señora es una muchacha una actriz Sí, sí. pues, no, una come comía, pues la, la, la otra carrera. simplemente era una periodista y no le hicieron la vida tan imposible. No de... es imposible que ella quiere sacar el muchacho del castillo ese eh, porque ella no está tranquila con ella eh. no, y arma su ambiente. Él quiere fumar en su canal, estu... cinco <ríe> tigres y pónselo ahí. Eh. <risa> <risa> que quieras, a lo tú por Claro, Brooklyn, porque la su... doña no se quille. Adiós, yeah. muchachos. Ahí está, fulano, fumando de nuevo. <risa> Qué bajo. <risa> Sí, la Atención, pío ¿sí Pío cabrón? RD, que, que haga una vuelta con eso. Sí, Señor, la, la doña, la doña, doña, doña pelea, Es increíble, no, no promuevan ah. eso. No, y yo me imagino esa mujer controladora. Llegó ella, digo, con una blusa. No, no, porque que ella es Y así que van de la mujer tuya. No, y, y, y los colores, broma. hasta Oye. los colores de la vestimenta influyen en eso. Va, Camilo. ¿Y esa muchacha quién es? <ríe> Ay ay ay, pues tú no pegas una. Y esa falda tan corta, dirá. Y, y, y, ¿Y de, y de, ¿De qué reino ella, de, esa gente de reino que están hablando. No, ya que son una película. Ay, mi <risa> pero qué es esto? ¿Cuál es película? ¿Cuál es película? <risa> <De> la princesa, <risa> <risa> la princesa Diana. No, es que cuando cuando son reales y, y suelte él que no le haya hecho una vuelta, que lo han metido preso o algo, porque esa gente no, esa gente con esa gente no se juega. Es una creencia de los tiempos ya tú sabes. No y, y, y ese caco rubio quiere. Es, que no Pelirrojo. No, es, que no no tiene que. Eh, de que no de que de no, no está bien no está bien. En Inglaterra de no hay presidente. No no eso eso es, está no bien. existe lo que llama el primer ministro. Y ese que lo que hace. Ser el primer ministro. Pero todas las decisiones no puede tomar. Aunque él administra es como el administrador. Pero no puede estar por encima de la Pero realeza. en España hay, hay, hay, hay presidente en España. Presidente, y Pero también hay reyes. ¿Qué es lo que hacen si hay un, Si hay una indecisión en España, la tiene que tomar eh, la realeza también, la Ay, bien. La. O esos, sea, esos disparados, eso es lo que están eso, ahí, eso está ahí está bien, comiendo eso comida. Eso está bien, dejen eso así. Eso está bien, que usted no ve fulano. Entonces, con, a, no, a, está a, está ellos bien. renunciando privilegios, aquí los funcionarios quieren más privilegios. ¿no? Mira bueno, con la vida. Bien bien yo me conformo con ser el chofer de uno de los nietos. Tranquilo. Claro, tranquilo. Sí. Ay, mané, si tú ay, te lo has sido hecho Fede, ¿qué tú le hubieras dicho? Váyese de aquí. No. <risa> se está poniendo Chacho loco? Tú, ¿tú patrón, patrón, loco, ¿eh? patrón. Usted sabe, patrón. Patrón, si usted quiere darse su vainita, yo... <risa> <risa> yo se hago, sí. Pero se lo consigo. No, me haga no haga promuevan eso Mira, inmediatamente usted se vaya aquí, a mí me van a cancelar. No me haga eso. Tengo un amigo en Pimentel que me va ayudar. saludo a que está viendo el programa. Saludos para Katie. oye... Patrón, mire, patrón, usted sabe que yo no soy chismoso, pero no, no, la doña está callado. Pues ustedes los dos están hablando caballa, porque ustedes por una mujer hacen eso y madre hice de ahí. Ah, ¿Qué es lo que? Es? Renunciar todo eso. Ella tampoco es una come-comía. Esto claro, tú no una renunciar. No tengo en el cuerpo más necesidad que amor. <risa> Oigan, eso, eso no es lo que no. Bueno, atención, Ahora mujeres. Vamos con esto. <risa>